Quítate eso y hablamos luego Yo sé que tú eres veneno Con tus curvas yo me envuelvo Veo las luces como en año nuevo Te quiero cerca y lejos la vez Te tengo un trato como la vez Comerte como la primera vez Que sea rápido amanecer Si tú quieres no matamos, Eddie Contigo yo no me atraso Si tú me quieres no deje el vaso baby. Medio vacío hice del paso si tú quieres no matamos, baby, contigo yo no me atraso Si tú me quieres no deje el vaso, hoy me dio vacío hice se el paso Pasaron dos días, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron tres días, creo que no hay amor Pasaron los cuatro y no soy solo se siente broken, sino también tu corazón Y lo que quieres ver, es que yo sea de ti Pero no se puede, solo sería fingir Y lo que quieres ver, es que no sea así Pero yo no lo haré, porque yo no fui el que mentí Y si tú quieres, nos matamos, baby Contigo yo no me atraso si tú me quieres no deje el vaso, wey. Medio vacío hice el vaso. Vamos a hacer un fidalo a wey, sin ni sin Ven y descubre por qué me apagan el hiel Empezamos el 24 y ya va a ser 23 La luna te envía porque este día tú te puedes ver Y brillas más que todas esas, dime dónde estás Yo soy Canelo y tú me Fernanda Voy a comerte hasta la eternidad Si tú me quieres no del vaso, baby. me dio vacío. Y...